Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo ponerle línea de tiempo a un video Entonces vamos a dar doble clic aquí para agregar nuestro video, en este caso es este que está aquí Voy a arrastrarlo aquí Cuando estemos, cuando estemos aquí y entonces querramos ponerle ya tiempo como tal al vídeo vamos a irnos a efectos vamos a dar luego doble clic allí luego un clic en sí para que nos restaure esta ventana aquí esta opción vamos a darle clic en efectos de vídeo luego nos vamos a ir a vídeo y luego vamos a arrastrar esta opción que tiene por nombre código de tiempo como pueden ver no sale aquí, pero oh, está muy pequeño. Necesitamos poner un poco más grande esto que se vea como algo pues de rumbo, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a esta opción que dice aquí tamaño. No la activen porque si la activan se le va a poner de un tamaño más grande de ahí en adelante, de aquí en adelante. Pero no necesitamos ponerlo dentro del video. Entonces vamos a arrastrar así hacia la derecha. Miren, hacia izquierda disminuye, si a derecha aumenta, lo podemos dejar allí. Entonces cuando nosotros reproduzcamos nuestro vídeo va a quedar así. Y si queremos que el fondo sea un poco más eh, oscuro podemos aumentar la opacidad así. Y si podemos también ponerlo un poco más grande para que no se vean esos bordes horribles allí. Y miren. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que vayan entendiendo y hasta la próxima. Chao, chao.